Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. Seguimos con las religiones y hoy hablaremos sobre el sijismo, la novena religión más seguida del mundo por aproximadamente 30 millones de personas. Bien, el sijismo es una religión que nace en el siglo XVI, eh, entre el siglo XVI y XVII precisamente como respuesta a las diferencias doctrinales entre el hinduismo y el islam en la época del imperio mongol. Y es una religión que adopta muchas cosas de ambas. Con lo cual, lo convierte en una religión que es bastante bonita. Vamos a empezar por lo básico. El, el sijismo nace en la región del Punjab de la India, ¿de acuerdo? Y luego, cuando se separó la India de Pakistán a mediados del siglo XX, la mayoría de sij que vivían en la región del Pakistán emigraron a la región India. Bien. Vamos a hablar de las principales eh, creencias de los Sikhs. Los Sikhs creen en un solo Dios, en un Dios panteísta. ¿De acuerdo? Es un Dios con un poder trascendental que, como ven, es similar tanto en el hinduismo como en el islam. Para ellos se ha demostrado que Dios es uno. Por lo tanto, mmm, Deja de lado la Santísima Trinidad cristiana o el Trimurti hindú, que son los tres dioses principales del hinduismo. Luego le dan mucha importancia las enseñanzas de los diez kurus siges. Y entre ellas encontramos las siguientes. Ver a Dios en cada uno. Entender y practicar la igualdad entre todas las razas independientemente de la casta, la religión, el color de piel, el estatus, la edad, el género, etc. Segunda, recordar a Dios todo el tiempo. Siempre practicar el Simran, que es la remembranza de Dios, también puede ser un rezo. Valorar y respetar los ideales positivos como la verdad, la compasión, la alegría, la humildad, el amor, etc. Puesto que son características del Dios. La supresión de los malos internos como la lujuria, la ira, la codicia, el apego material, el egoísmo que vendría a ser una antítesis de lo que son las características buenas de Dios. El hombre debe llevar una vida productiva, honesta y pacífica como cabeza de familia, trabajar diligentemente mientras mantiene la imagen de Dios dentro de sí. Debe estar preparado para proteger y representar los derechos de los débiles para luchar por la justicia y la equidad para todos. Y se debe aceptar siempre la voluntad de Dios y centrarse y mantener un espíritu positivo y optimista. Como ven, la doctrina en sí es bastante sencilla, puesto que el sijismo es una religión de, de práctica, pero de práctica constante en la vida. Ya no es entrar solo en que la religión marque cómo uno tiene que vivir, sino en conseguir que la forma de vida en sí sea un reflejo de esa creencia lo que convierte al sijismo en una, en una de las religiones más bonitas que hay. Y si ustedes conocen algún sij, me entenderán perfectamente, puesto que de por sí son, son personas encantadoras. Y bueno, si ustedes tuvieran que buscar más información del asunto, solo les puedo recomendar las escrituras sagradas incluidas dentro del Guru Granth Sahib que es eh, como el libro santo. Para los sij, eh, no es un solo libro, sino es como las enseñanzas de un gurú que los guía a través de la vida. Obviamente entenderán eh, que hay muchas similitudes con otras cosas. ¿no? Tiene aproximadamente unas 1430 páginas y en ellas pueden encontrar las enseñanzas de seis de los 10 gurús en los que se basa la doctrina del sijismo. Y luego incluso pueden encontrar hasta otros santos de otras religiones no solo del hinduismo y del islam, sino de otras minoritarias, por decirlo así. Y a partir de ahí podrán hacerse una idea de cómo funciona un, un Sikh. Y en fin, tal como les digo, del sijismo poco más puedo añadir, pero tiene una serie de características bastante comunes con el resto de religiones, pero creo que es importante que las conozcan. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde.